estimados y estimadas estudiantes eh, como parte de los contenidos del segundo bimestre eh, es necesario abordar eh, una temática muy importante respecto a los derechos de autor recordemos inicialmente que eh, la, organi eh, la organización eh, mundial de la propiedad intelectual divide en dos clases de derechos eh, a, la, a la propiedad intelectual hablamos por una parte de la propiedad industrial y hablamos por otra parte de los derechos de autor en esta parte abordaremos lo que refiere a los derechos de eh, autor en este sentido es de conocimiento público que la OMPI desde el ámbito internacional se encarga de establecer los principios universales de su regulación y desde el ámbito local es decir dentro de nuestro país el IEPI eh, o también conocido como instituto ecuatoriano de propiedad intelectual ejerce la protección efectiva de este derecho a través de las normas tanto locales en este caso la ley de propiedad intelectual y su reglamento como los tratados y convenios internacionales eh, legalmente y eh, jurídicamente eh, aprobados y eh, que se encuentran en vigencia dentro de nuestro sistema jurídico habíamos mencionado que eh, la ompi a través o dentro del contexto internacional regula las actividades que se generan dentro eh, de los derechos de autor estos derechos de autor en el contexto internacional eh, se los conoce bajo el nombre de copyright lo que traducido traducido significa derechos de copia ¿no? esta figura que se propone dentro de la propiedad intelectual faculta a que el autor creador de una obra pueda obtener de esta un beneficio económico sea por la venta copia o reproducción reproducción que tenga la misma en este sentido resulta claro que el objeto principal de los derechos de autor fueron creados o han sido creados con la finalidad de proteger al autor de una obra y de y, y, eh, efectivamente los herederos de la persona que eh, fue la creadora de esta obra evidentemente también tengan eh, los beneficios económicos que puedan resultar a través del uso y explotación de la misma esta eh, finalidad o lo que habíamos mencionado se enmarca en lo que un, se conoce como eh, un principio dentro del contexto internacional como el just excluendi ¿no? Eh, y que refiere como su nombre mismo lo indica a que terceras personas eh, puedan ser excluidas del uso o explotación económica de una obra puedan ser excluidas en el caso de personas eh, terceras personas que no se encuentren vinculadas a las relaciones, que se encuentran, relaciones jurídicas que se desprenden del uso del goce o de la explotación que surge a través del uso de una obra cabe mencionar entonces que los derechos de autor fueron legislados con la intención de que el autor de una obra y de y de la que es titular no obtenga los derechos de propiedad que excluye a terceras personas de su explotación económica esa es la consecuencia o el efecto jurídico que produce la norma denominada o la norma fundamentada en el jus excluendi es decir que el titular de una obra está en la facultad de permitir por una parte o también prohibir tanto la reproducción ejecución pública o transmisión por cualquier medio que la obra en este caso se presente por lo tanto para el caso de permitir o prohibir se ha previsto la creación de algunas figuras legales que permiten efectivizar o legalizar el uso y la explotación de obras por parte de terceros esta figura legal o esta figura jurídica es lo que conocemos como las licencias libres que no son otra cosa más que contratos que permiten el derecho de uso de un determinado bien en este caso de las obras que resultan producto del intelecto humano y que evidentemente trasladan al eh, autor de la obra un beneficio económico, ¿no? un rédito económico que es lo que se desprende en este caso de los, eh, del uso de los derechos de autor hay que notar sobre todo que eh, los derechos de autor tienen un tiempo estimado de duración es decir el que la ley estime su vigencia es decir eh, eh, según algunas legislaciones se prevén 15 años no en este caso hay que eh, tener en cuenta eh, según la legislación del país según la legislación eh, a la cual pertenezcan los derechos de autor de, de, un, eh, de una determinada obra hay que tener en consideración cuál es el tiempo que según la ley del país se prevé para que una ley pueda eh, efectivamente pasar a, a formar parte del dominio público posterior o antes de no cumplirse este tiempo evidentemente se eh, trasladará o se creará la figura de las licencias libres para legalizar el uso, y la expli eh, el uso y la explotación de las obras por otra parte es necesario analizar que al hablar de derechos de autor nos estamos refiriendo a dos figuras que se desplenden dentro de su aplicación práctica por un lado nos referimos a la exclusividad de ejercer el derecho de propiedad de una obra es decir a la pertenencia de que eh, es decir la pertenencia de que goza por la paternidad adquirida en cuanto a su creación se menciona que los derechos de paternidad sobre una obra nunca eh, efectivamente nunca se pierden a través de las normas que regulan dentro de la ley de propiedad intelectual y por otra se faculta a que el autor goce de manera exclusiva de poder restringir o poder eh, autorizar su uso para los fines de que de manera contractual o que a través del establecimiento de un contrato de como habíamos referido mencionado a través de un contrato de eh, licencias libres eh, se haya acordado no es importante recalcar entonces que para el uso de eh, los derechos de autor por terceras personas se debe considerar la obligación de establecer lo que denominamos como licencias libres para efectivizar los derechos de reproducción esto con el objeto de evitar controversias judiciales que se puedan desprender eh, dentro del o a través del irrespeto de esta garantía, que no solamente se encuentra contemplado dentro de las normas de o dentro de la legislación internacional o dentro del contexto internacional, sino se encuentran contenidas tan, también y ya previstas como un derecho humano a que todas las personas tienen eh, derecho y que el resto no eh, de personas o terceras personas tienen la obligación de cumplirla. En este caso, eh, en nuestro país se ha previsto el uso de las licencias libres. Eh, o encuentran las licencias libres también su legitimidad a través de la aplicación de lo que conocemos como licencias denominadas creative comms, no es muy importante entonces eh, analizar eh, este tema por cuanto eh, por un lado eh, los beneficios que, que, que puede una persona obtener a través de la creación de una obra resultan evidentemente eh, factible a través de la explotación económica que se puede prever para el efecto pero por otro lado también el uso ilegal o el uso indebido que se puede dar a una obra a través del irrespeto de la garantía de los derechos de autor pueden ocasionar controversias judiciales a una persona en virtud de que eh, se torna como una actividad ilícita a que eh, el autor de la obra tiene derecho a exigir a terceras personas entonces es muy importante tener en cuenta este tema en virtud de las consecuencias jurídicas que eh, se pueden eh, desprender a través de lo que hemos denominado como copyright o derecho de copia